bienvenidos. En este canal podéis encontrar vídeos sobre los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, así como listas de reproducción. Estos objetivos buscan acabar con la pobreza, el hambre, garantizar la paz y la igualdad en todo el mundo y proteger el planeta y el medio ambiente para 2030. Infórmate y descubre qué puedes hacer en este canal.